pero ahí te la policía haga su trabajo y, y, y agarre los malhechores que andan en la sociedad como dañando esto ¿no? ¿Este es el primer robo que había sufrido el negocio? O sea, ¿primer de este el primer hecho del la El primer robo, sí, pero hubo uno ¿no? que uno le tiró una, una piedra y lo asumió en eso pitaya, y pintaba y ahí le caímos atrás y lo agarramos en el parque uh -huh. y la policía cuando lo agarramos dijeron que no le puede ser nadie, que estaba en el aspecto de la droga y no, y no pasó nada y me estaba así tal Pero ya este este el negocio, este negocio sufre la primera vez, es un robo. Sí, la primera sí. vez. Y aquí mismo, prácticamente a, a pocos metros del centro de la ciudad. Sí, y del palacio. El palacio, palacio sí, está sí. ahí mismo, ¿eh? no la casa, ah, okay. y lo mejor me lo llevaron y, y de la mano mía y la máquina de ser y todo. Y un dinero que había ahí para. Los pagos de los y toda la vaina. A mí me llaman a las 6 de la mañana en mi casa. Y se habían metido aquí. Cuando vengo, veo todo desbaratado, se llevan un de abejones, la televisión, máquinas de seis faciales. Me alrededor y más de 15 minutos se llevaron. Wow. Entonces, todo lo que se eh, Entonces a las 6 de la mañana. Me llamaron. El poco como a las 12 y 28 por ahí. antes de la madrugada? No. Ok. Eh, entonces, eh, ya eh, la policía está enterada del caso, ¿verdad? ¿no? Ellos están enterados, sí. que pongan en el asunto que tratan de recibir eso. Ok, ¿y ya se sospecha de alguna persona? Okay. De, de, si ya se sabe si hay alguna persona que esté involucrada en esto. Ellos más o menos tienen conocimiento de eso.